Pasado tanto tiempo ¿Pensaste que era algo triste? Pues no Like si te hice reír Si te gustó el video, suscríbete y dale like Aquí te dejo. A ver, a ver, a ver Este video no es de tristeza Este video es para emocionar A este canal Pues... Te dejo los canales de estos amigos y suscríbete a mi canal para YAE, tu Zapi, Zapi. Eh, eh, eh. Ya leo, TU zapizapi <risa>